...estuvimos recorriendo esta mañana, bueno, lo que dejó la tormenta... ...ha llovido una cantidad de agua bastante significativa en poco tiempo... ...y esto lo que genera es eh, trastornos de distintos tipos... ...por ejemplo, en esta zona de Guaymallén... Julián, Sofía, que lo van a ver porque no es la primera vez que lo hacemos sobre calle Tirazo. Por debajo de la calle Tirazo corre el, el conector, conector eh, cloacal y las casas tienen conectados sus desagües fluviales en esa zona a ese conector. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llueve mucho, muchísima agua va por ahí, colapsan los caños, mojan la tierra y se cae, como están viendo, el asfalto. Y bueno, provoca estos huecos tremendos en la calzada, sobre calle Tirazo estamos diciendo. Eh, estuvimos esta mañana y ahí en esta nota van a ver, por un lado, el enojo de los vecinos y por otro lado, de cuánto tiempo estamos hablando para que esto se solucione. Una de las consecuencias de la gran lluvia de anoche la vemos sobre eh, la calle Tirazo y profesor Matus. Estamos en Buenanueva, Guaymallén. ...se ha formado este socavón, no es la primera vez que pasa... ...porque por aquí abajo pasa la cloaca, el desagüe y el desagüe pluvial... ...muchas casas están conectadas sus desagües a la cloaca, entonces... Cuando llueve tanto es mucha la cantidad de agua que pasa, que crece en un tiempo récord y eso hace que los caños, muchos de estos caños son viejos, exploten y el agua va filtrando en la tierra y provoca estos socavones. Ya está avisada obviamente la municipalidad, que es la que hizo este cerco. Primero Aguas Mendocinas tiene que arreglar los caños y después ya hacen la repavimentación. Calculan que van a ser unos 4 o 5 días que el carril, la calle Tirazo va a estar... En estas circunstancias no es este el único lugar que ha sufrido este socavón, pero sí este es el más grande. Varias veces que hemos pasado por acá se encuentran los, los socavones esos. Yo no sé es que, si está mal compactada la calle, no no, no no. entiendo por qué. Ahí nos explicaban de Aguas Mendocinas que es la cantidad de... De agua que va por el estanque del de, de cloaca cuando llueve mucho, por las conexiones pluviales que tiene la gente en las casas con la cloaca. Claro, claro, claro. sí, sí, sí. Se revientan los caños y, bueno, se moja la tierra. Sí, por supuesto, como moja y hace un, un sacabón, como dice usted, exactamente, qué le va a hacer. Sí. Sobre el carril tirazo no es la primera vez que pasa esto. No, ya como cuatro o cinco veces, siempre, siempre pasa lo mismo. Y hacemos reclamos, reclamo y mi bola en la, en la municipalidad. Bueno, sí lo arreglan, pero claro. a veces hay que esperar, ¿no? Claro, sí, pero te, te mata esto, te ¿Siempre corta ¿Siempre que todo? hay lluvias grandes pasa esto de los socavones sobre tirazos? Sí, permanente. Sí. Bueno, ya han hecho reclamos. Sí, sí ¿cuántos reclamos? Pero, pero viene, sí. lo arregla y sigue lo mismo. Claro, lo arreglan y cuando vuelve a llover se vuelve a romper. Sí, se vuelve a romper. No sé qué problema hay, la verdad ni idea.